Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, si tuviera que escoger un hobby, supongo que diría la lectura. Eh, siempre he leído mucho, pero cada vez leo más. En sí no soy tanto de leer. Y hasta que el punto que he hecho un club de lectura con mi cuadrilla y ha salido tan bien lo de leer un, un libro cada mes y hablar sobre ello en debate con todas, que he hecho otro club de lectura en el trabajo. A veces me gusta agarrar la guitarra y tocar un poco para divertirme con amigos, pero es más que nada la parte de composición ahora. Toda mi familia son músicos. Mi hermano, mi padre, mi tío, mi primo Estoy rodeada de músicos, pero a mí nunca se me ha dado del todo bien. No tengo oído. Estoy aprendiendo griego. ¡Oh! milás selínica! ne ¿Ticanís? Policala, Efgaristo. Poliorea. ¿Qué es la amistad para mí? La amistad para mí. Básicamente tener a alguien con el que pensar en alto. Tener quien en el medio de la oscuridad te prenda esa luz que te ilumine el camino. No tenemos la posibilidad de disfrutar sin amigos lo que nos puede dar la vida. Yo creo que se puede vivir sin amigos, pero no sé qué tan divertido es. Vale.